En el libro de Éxodo, el capítulo 23, versículo 25, Dios nos dice lo siguiente, Adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Y dice, yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Les invito a orar. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, estamos muy agradecidos delante de ti porque nos das la oportunidad de de poder estar presente en esta, en esta programación especial Señor en este momento queremos pedir tu bendición sobre cada una de las personas que están conectadas, porque vienen Señor a aprender y quizás a cambiar su estilo de vida Señor, si en algo hay que reflexionar, te pedimos tu bendición aleja Señor todo mal, todo vicio que nosotros podamos tener y que este programa Señor pueda ser dirigido por ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Continuamos con el estudio del libro Consejo sobre el régimen alimenticio. Y hoy nos corresponde estudiar la sección número 3 titulada La Reforma Pro Salud y el mensaje del Tercer Ángel. Y el doctor Norwin Guilarte, tesorero de la Unión Venezolana Occidental, compartirá con nosotros los puntos más importantes sobre este tema. Sean todos bienvenidos. Un saludo mis apreciados amigos. Mi nombre es Norwin Guilarte y es para mí un gran privilegio poder compartir en esta hora la palabra de Dios. A través de un estudio donde podamos, podamos juntos descubrir las verdades maravillosas y eternas que tiene Dios para cada uno de sus hijos. El tema lo he titulado el régimen pro salud y el mensaje del tercer año. Tiene que ver con el estilo de vida y el momento especial que aparece en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versos 9 al 13. En esta declaración, en el mensaje del tercer ángel a la iglesia, el Señor nos está llamando, nos está exhortando a vivir una vida de adoración a Él, de reconocerle como nuestro Dios, de entender que llegará el juicio, llegará la hora donde tú y yo tenemos que comparecer y hará un examen de tu vida, pero cuando ese momento llegue, Dios desea que tú puedas presentarte como un buen siervo fiel. Ahora bien, quiero llevarte al escenario, al plano de la salud que tiene mucha relación con el desarrollo de las facultades morales, desarrollo de las facultades físicas y las facultades espirituales, que es el propósito que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Dicha declaración en tercera de Juan, capítulo 1, verso 2, Dios hace a través de su palabra un llamado especial, una promesa para nosotros. Dice la palabra de Dios, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Dios desea, entre otras cosas, que tú prosperes en toda tu vida, en los proyectos en el estudio, en tu trabajo, en tu carrera profesional. Pero también Dios habla y hace un profundo énfasis sobre la salud, la importancia de saber vivir la vida, saber administrar las bendiciones que Él nos da. Y por supuesto, la salud es un don maravilloso. Eh, en el libro 1 Corintios capítulo 3, versos 16 al 17, Dios, a través del apóstol Pablo, le hace un mensaje a la iglesia, a sus hijos. Dice... ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Oh, mis apreciados, tenemos que reflexionar sobre este tema. Realmente es importante que tú y yo cuidemos el templo. Dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Quiere decir que tenemos que rendir cuenta a Dios de cómo usamos el cuerpo que Él nos ha dado. También en 1 Corintios en el capítulo 6, versos 19 al 20, también el apóstol Pablo nos dice, ¿Honoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios reclama el señorío de tu cuerpo. Dios reclama el cuidado de tu cuerpo. Debemos ser prudentes. Debemos saber administrar esa bendición tan grande que tenemos. Pero ¿qué tiene que ver el asunto del estilo de tu vida, el estilo con que vives tu vida y cuidas tu cuerpo a través del ejercicio, a través de, de tomar agua, por ejemplo, a través del descanso? Que todo va sumando a tener un una capacidad, el desarrollo, como decíamos anteriormente, de tus facultades físicas, recuérdalo bien, facultades morales y la parte espiritual, que es el poder discernir las cosas de Dios, las cosas buenas de las cosas malas. Estamos viviendo un tiempo muy difícil en la historia de la humanidad, donde los valores, los principios y las convicciones pareciera que han dado un vuelco total y... Nosotros apreciamos en una sociedad que a lo, a lo malo están llevando bueno y a lo bueno malo. Pero el mismo eh, profeta Isaías había declarado algo interesante con respecto a este tema del discernimiento de la verdad, de la mentira, de lo bueno y de lo malo. En Isaías capítulo 5, verso 20, la palabra de Dios dice hay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. ¿Qué hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz? Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¡Ay! Y esos hay Es una advertencia que Dios está haciendo. La escritora Elena G. de White comenta en consejo sobre el régimen alimenticio en la página 391. Ella dice, necesitáis una mente clara para pensar según el orden de Dios. Y ahí está el balance que quiero llevarte a reflexionar. El balance es sobrevivir una vida consciente de que debes tener una mente clara. Y para tener una mente clara debes cuidar tus facultades, debes cuidar tu cuerpo, debes cuidar eh, cómo administras tus energías, tus pensamientos, tus acciones, tus palabras. Pensar las cosas positivamente, con esperanza, con optimismo. Y eso lo obtenemos, esa fortaleza la obtenemos a través del estudio de la palabra de Dios. Ahora bien, ella menciona, como habíamos dicho anteriormente, que debemos tener una mente clara, una mente que pueda discernir. Dice ella en el libro La Educación, otro libro escrito por ella, en la página 292, la mente rige al hombre entero, hablando del ser humano, la mujer como el hombre. Todas nuestras acciones, buenas o malas, dice aquí, tienen su origen en la mente. Qué interesante. Ella menciona en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 196, dice, necesitáis mentes claras y enérgicas para apreciar el carácter excelso de la verdad para valorar la expiación y estimar debidamente las cosas eternas. Qué maravilloso, qué importante. Si seguís una conducta equivocada, y erróneos hábitos, por ejemplo, como comer, y por ello debilitáis las facultades intelectuales, no estimáis la salvación y la vida eterna". Está haciendo mención sobre esa importancia que estoy hablando de, del régimen pro-salud, que es un estilo de vida que promueve el adecuado uso de las facultades, de saber eh, conocer cómo nosotros debemos mantener el cuerpo. Pero ya dice que cuando tú y yo no cuidamos el sistema, por ejemplo, de alimentación, una alimentación balanceada, sana, baja en azúcar, baja en carbohidratos, alta en, en, en, en vegetales, en, en frutos secos, por ejemplo, entonces dice vas a debilitar las facultades intelectuales y no vas a estimar la salvación. Así que es una, una, un asunto de, que tiene que tener cuidado que nosotros debemos tener y prestar atención porque de allí eh, nos ayuda a comprender mejor las, las verdades excelsas en la palabra de Dios ¿saben? la reforma pro salud es un verdadero estilo que nos enseña a cómo vivir sanos y felices porque ese es el propósito de Dios y lo habíamos leído anteriormente cuando Dios dice yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma Dios quiere que estemos libres nos liberemos de los vicios, del consumismo, del de fanatismo y que podamos aprender a vivir bajo las normas de salud que Dios mismo estableció a través de las leyes naturales. Dios estableció leyes en la naturaleza. Dice la, la escritora Elena G. de en Consejo sobre el régimen alimenticio, página, página 24, dice «Téngase siempre presente que el gran objeto de la reforma pro salud es asegurar el más alto desarrollo posible de la mente, el alma y el cuerpo. Todas las leyes de la naturaleza, que son las leyes de Dios, han sido ideadas para nuestro bien. Dios te habla a través de la Biblia, como lo dice aquí en el libro de Apocalipsis, y te exhorta a escuchar de él y adorarle a él. Es precisamente porque él te ama y desea que tú vivas una vida feliz y plena. La plenitud en la bendición de Dios. Ella menciona su obediencia promoverá nuestra felicidad en esta vida y nos ayudará a prepararnos para la vida futura, la eternidad con nuestro rey y señor Cristo Jesús. Pero saben, la Organización Mundial de la Salud ha definido que la salud es el estado completo, el completo estado de bienestar, dice físico, mental y social. Y no solamente la ausencia de enfermedades o afecciones, pero nosotros como hijos de Dios pudiéramos agregar ese elemento tan importante como es el bienestar espiritual. Qué interesante tener una salud espiritual fortalecida. Pero fíjense, ella menciona también en consejo, en consejo sobre el régimen alimenticio en la página 36, y ella dice, falta la falta de preparación para el fuerte clamor, para el momento en el tiempo final en la crisis final de la historia de este mundo va, vamos a necesitar la fuerza necesaria la fuerza vital del desarrollo de las de la facultades físicas, morales y espirituales para hacerle frente a las acechanzas del enemigo y ella mencionaba que la reforma pro salud es una parte del mensaje del tercer ángel y está tan estrechamente relacionada con él como el brazo y la mano lo están del cuerpo humano vi dice ella como pueblo veremos efectuar un movimiento de avance en esta gran obra. Los ministros, dice ella, y el pueblo deben actuar de concierto. Los hijos de Dios no están preparados para el fuerte clamor del tercer ángel. Si continuamos con hábitos errados en el cuidado del templo, tienen una obra que hacer en favor de sí mismo que no debe dejar que Dios la haga por ellos. El cuidado, Dios nos dio libertad, libre les que tú y yo debemos cuidar y proteger el templo. Él ha reservado esta obra para que tú y yo la hagamos. Esta es una obra individual. Ahora bien, ella dice, así que amados, hace un llamado, hace una exhortación y dice, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. Tú y yo debemos evitar contaminarnos con alimentos que no son convenientes, hábitos que no son convenientes para fortalecer nuestra vitalidad y nuestra salud. Y allí el balance que te estoy hablando acerca de lo espiritual y el balance de lo físico y lo moral. Dice ella, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. La glotonería es pecado prevaleciente, es el pecado prevaleciente en esta era porque queremos consumir de todo, dulces, consumir comidas a tiempo y destiempo, y no tenemos un sistema eh, eh, educado en nuestro paladar para no, no caer en la glotonería. El apetito pecaminoso convierte a las personas en esclavos, a hombres y mujeres, entenebrece sus intelectos, su intelecto y entorpece sus sensibilidades morales. Hasta un grado tal que las sagradas y altas verdades de la palabra de Dios, que es la Biblia, no son apreciadas. Y ahí está la conclusión de nuestra reflexión. Las propensiones inferiores han dominado a los hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque han descuidado un aspecto importante de su vida, como es la alimentación sana, la alimentación adecuada, que Dios en la misma palabra ha recomendado. Así que, mi apreciado. Debemos entender que Dios desea que tú puedas disfrutar de una vida plena y saludable. Y quiero cerrar dándote un mensaje especial, diciéndote de que Dios te wow. ama y Dios desea que tú vivas una vida plena, bendecida, con que goces de vitalidad, de fuerza y vigor. No solamente para correr, para disfrutar a tus hijos, a tus nietos, a tus hermanos, a tu familia, sino también para para que puedas discernir la palabra de Dios con una mente clara, una mente viva que pueda apreciar las verdades eternas. Por eso, la recomendación que traigo para ti es un regalo de Dios. Nosotros le hemos llamado los ocho remedios naturales. Son ocho. El primero es el aire puro. Respirar aire puro en la montaña, en la playa, en sitios adecuados donde la naturaleza se presta para servirnos, para que tu cuerpo Pueda llenarse de oxígeno tu cerebro, tu torrente sanguíneo pueda ser vivificado bajo la naturaleza, en la naturaleza. El segundo aspecto es el descanso, es una vitamina, poder tener un sistema, unos hábitos de descanso adecuado. Dormirnos a una hora adecuada en la noche, 10 de la noche, 9 de la noche y poder levantarnos temprano. También el ejercicio es otro es otro es otro remedio natural importante, hacer ejercicio, un ejercicio adecuado, caminar. También tenemos la luz del sol, recuerda que el sol también provee para nosotros. El agua, el tomar suficiente agua, es importante porque el cuerpo lo necesita. La nutrición, la sabia nutrición, la buena combinación de alimentos también es otro remedio natural, es el número 6. El número 7 es la temperancia el, el saber tener un ciclo de alimentación adecuado, no ser interpelante y por último esperanza en Dios. Son ocho remedios que Dios nos regala, que confiando en Él y, y, y entendiendo el mensaje que Él nos tiene, podemos nosotros vivir una vida plena, una vida feliz, no solamente con nuestros amigos, sino también con nuestra familia y que podamos discernir las verdades maravillosas de la palabra. Recuerda. Es una bendición, es un consejo de Dios, que puedas vivir una vida plena y el desarrollo y alcances el desarrollo de tus facultades físicas, morales y espirituales. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude y que este estudio pueda ser de gran bendición para tu vida. Qué maravilloso mensaje nos ha dejado el Señor el día de hoy. Y quiero dejarte esta frase para ti. El cuerpo es el único medio por el cual la mente y el alma se desarrollan para la edificación del carácter. De ahí que el adversario de las almas encamine sus tentaciones al debilitamiento y a la degradación de las facultades físicas. Te esperamos en la próxima sección, número 4, que está titulada como el régimen alimenticio debido, por el mismo canal Comunicaciones UBOC. Los retos para estos próximos 15 días serán los siguientes. Primeramente debemos identificar cuáles son aquellos vicios que están dañando a nuestra vida, que nos están esclavizando. Hay que tomarle seguimiento para así documentarlos y ver cómo el Espíritu del Señor está obrando en ti día a día. Quiero invitarte en este momento a que ores conmigo. Inclina tu rostro, cierra tus ojos, vamos a orar. Amado Padre que estás en lo alto de los cielos, a ti damos gracias, Señor, por tu inmensa misericordia, por tu amor, por tu poder manifestado en nuestras vidas, Señor. Pedimos en esta hora que tú puedas enviar a tu Espíritu Santo a transformar nuestros corazones. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos que puedas lograr en nosotros ese control de nuestra temperancia, que nosotros podamos día a día reflejar tu luz y que podamos dar un ejemplo como el que dio nuestro amado Jesús cuando estuvo acá en la tierra. Pedimos, Señor, que esos frutos de tu espíritu puedan surgir en nuestras vidas y que pueda ayudarnos, Señor, a luchar contra esos vicios que nos ahogan, que nos esclavizan y que tu poder, Señor, pueda eliminar tales vicios de una vez por todas. Bendícenos, acompáñanos durante estos 15 días de, de retos, Señor, para que podamos hacer tu voluntad. Danos tu perdón, danos tu compañía, en el nombre de Jesús. Amén.